Hola, en este video tutorial vamos a ver dentro de la estadística descriptiva las que serían las medidas de tendencia central. En este caso, la media, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central normalmente nos permiten identificar un punto alrededor del cual se suele distribuir el resto de valores de mi observación. Por eso, ese punto lo llamamos punto central. Eh, quizá el más conocido sea la media que también se denomina promedio o media aritmética y que es eh, un valor de la variable que va a representar a todos los demás de mi observación respecto a una característica que tenga la población. Por ejemplo, la altura media de los jugadores de un equipo de baloncesto, la nota media de los estudiantes españoles en las pruebas PISA, etcétera. Esto lo que nos permite es hacer comparaciones de manera muy sencilla. Imaginad que yo quiero comparar los estudiantes españoles con los de otros países. En España solo ya tenemos alrededor de 8 millones de alumnos. Si tuviera que mirar esos 8 millones de datos y compararlos con los respectivos de otros países, pues eh, prácticamente sería imposible. Si tenemos un dato que representa a todos los nuestros, pues es muy, y mucho más fácil compararlo con el dato que represente a todos los estudiantes de otros países, por lo tanto esto simplifica mucho las comparaciones. El problema que tiene la media es si existen valores extremos que como veremos van a hacer que varíe de forma bastante importante. Para calcular la media lo que nosotros hacemos es sumar todos los valores de la observación y dividirlo entre el número de observaciones que tenemos. La fórmula puesta de manera matemática pues sería la suma de todos y cada uno de los valores que toma la variable dividido por el número total de valores que tenemos. En este caso, si tuviéramos algún valor que se repite, ese valor lo podríamos multiplicar por el número de veces que aparece, en este caso 4 y el 7, pues, por ejemplo, por 2. Esto nos permitiría simplificar la fórmula de manera que digamos que es la suma, de cada uno de los valores que toma la variable multiplicado por el número de veces que aparece y por supuesto luego dividido por el número de observaciones que tengamos. Vamos a verlo con un ejemplo, aunque yo creo que casi todos sabemos calcularlo. Si nos piden hallar la media de los siguientes números, lo que vamos a hacer es sumar todas las cantidades y una vez que lo tenemos dividir por el número de elementos que tenemos que en este caso es 5 y al final pues tenemos una media de 11,6. Eh, la ventaja que presenta la media aritmética es que tiene una fórmula muy facilita de calcular, pero la desventaja, como hemos dicho antes, es que es muy sensible a valores extremos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que en un colegio han estado de baja siete profesores y vamos a ver el número de días que han estado de baja. ¿eh? Pues En este caso, 3, 3, 4, 7, 9, 11 y 12 días. Si queremos hacer la media de los días que han estado de baja, sumaríamos todos esos días y dividiríamos entre siete observaciones que tenemos. Por lo tanto, la media que nos vuelve a salir también es 7. Pero si en lugar de que el último profesor hubiera estado de baja 12 días, hubiera estado de baja 89, si volvemos a calcular la media, nos da que son 18 días. Y como vemos, 18 es bastante más grande que 7, por lo tanto, un solo valor muy extremo haría que mi media se modificara en gran medida. Eh, la mediana lo que nos hace es que una vez que tenemos ordenados todos los datos, me localiza cuál es el valor del dato intermedio, de manera que mi distribución quede dividida en dos partes iguales, es decir, en este caso, si tengo 20 valores, el valor que ocupe este dato intermedio me dejará 10 valores por encima y otros 10 por debajo. Por lo tanto, dividirá mi distribución en dos partes iguales. Eh, para calcular la mediana tenemos que tener en cuenta el número de eh, observaciones que tenemos en nuestra muestra. Hay que tener en cuenta si son impares, que... Para hallarlo lo que tendré que hacer es sumar al número de observaciones que tenga uno y dividirlo entre dos para hallar el valor donde está mi dato. Y si los datos son pares, en cuyo caso tendré que localizar primero eh, una posición que sería el resultado de dividir el número de observaciones que tengo entre dos y hacer la media del valor que aparezca en esa posición con el siguiente. Vamos a verlo con un ejemplo que lo vamos a entender mejor. Vamos a suponer que yo tengo un número impar de observaciones, entonces voy a buscar la mediana de los siguientes datos, lo primero que hago es ordenarlos de menor a mayor y una vez que los tengo ordenados voy a aplicar la formulita para ver a qué posición le corresponde el valor que busco. Para hallar la mediana, puesto que es un número impar, lo que hago es mi número de observaciones sumarle 1. En este caso, como tengo 7 observaciones, le sumaré 1, 8 y lo dividiré entre 2. En este caso me dará la posición, no el valor que busco, sino la posición, que es la posición cuarta. Entonces yo busco en mi observación el valor que ocupa la posición 4, que en este caso va a ser el 3, y 3 será la mediana dentro de esta observación como vemos aquí dejaría 3 el mismo número de valores por debajo que el mismo número de valores por encima vamos a ver ahora una muestra en el que el número de observaciones sea par en este caso buscaré la mediana entre los siguientes números lo que tengo que hacer inicialmente es ordenarlos de menor a mayor una vez que los tengo ordenados aplico la fórmula como en es par lo primero que voy a buscar es la posición n dividida entre 2. Como en este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 observaciones, 6 lo divido entre 2, me va a dar 3. Entonces voy a buscar el valor que está en la posición tercera y el que está en la posición cuarta y hacer la media entre ellos. El valor que ocupa el tercer lugar y el cuarto lo sumaría para hacer esa media y los dividiría entre 2, que es el número de valores que tengo. Luego en este caso mi mediana va a ser 11,5, porque va a ser el valor que esté situado en esta posición, que me deja tres valores más pequeños y tres valores por encima. La siguiente medida de tendencia central que vamos a ver es la moda. La moda es muy fácil de hallar porque es aquel valor que aparece un mayor número de veces, es decir, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Vamos a poner varios ejemplos. Vamos a suponer la primera distribución que tenemos, la ordenamos de menor a mayor para que sea más sencillo hallar y vemos que el número 5 es el que se repite más veces, en este caso 2, por lo tanto la moda sería 5. Vamos a ver un segundo ejemplo. De nuevo tenemos unos datos de una distribución, los ordenamos de menor a mayor y observamos que el 14 se va a repetir tres veces, el 18 dos y el 16 otras tres veces. ¿Qué ocurre? En este caso tenemos dos datos o dos valores que se repiten el mismo número de veces que es el mayor número de veces que se pueden repetir, que es tres. Entonces, en este caso tendré dos modas. Mi distribución diré que es bimodal. 14. Y 16, que son los valores que se repiten un mayor número de veces, en este caso 3. Vamos a poner un tercer ejemplo. Vamos a buscar la moda de estos números, los vamos a ordenar de nuevo, y vemos que en este caso no se repite ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como ninguno se repite, pues no va a haber moda. Y con esto eh, vemos que la moda tiene una serie de inconvenientes. Los primeros que puede que no haya ninguna moda o que haya varias. Que además no se dice el número de veces que se repite ese determinado valor, sino que tendríamos que buscar nosotros aparte su frecuencia absoluta para saber si ese número es representativo o no es muy representativo. Y después tenemos que tener en cuenta que es la media de tendencia central que menos aporta por sí sola. Es decir, puede que haya... Un valor que se repita tres veces y que no haya ningún otro que se repita un mayor número de veces y que eso nos indique que es la moda, pero puede que sea un valor extremo y por lo tanto no nos esté aportando ningún dato fiable. Veamos ahora una serie de consideraciones. Vamos a tener en cuenta que yo tengo una media que está por encima de la mediana. ¿Qué significa eso? Pues significará si la mediana deja la mitad de los números por debajo de su valor y la mitad por encima, al estar mi media por encima de la mediana, quiere decir que más de la mitad de los datos están por debajo de la media y menos de la mitad de los datos están por encima. ¿Esto por qué es? Pues es porque hay unos poquitos datos que son muy altos que están haciendo que se eleve mi media, lo que decíamos que los valores extremos hacen variar bastante la media. Entonces, en este caso, unos pocos valores altos pueden hacer que mi media se eleve. Vamos a ver el caso contrario, que tenemos una media que está por debajo de la mediana. Como la mediana deja la mitad de los valores por encima y la mitad por abajo, al estar mi media por por debajo de la mediana significa que más de la mitad de los valores van a estar por encima de la media y menos de la mitad van a estar por debajo de la media. ¿Eso por qué es? Pues porque normalmente hay valores muy bajos que están haciendo bajar mi media. Si vemos otro ejemplo en el que la media y la mediana más o menos eh, representan el mismo dato, Podría ser porque o bien los valores estén muy próximos unos de otros, y muy próximos a la media y a la mediana, por lo tanto que mi distribución sea muy homogénea, los datos están muy concentrados en la parte central o podría ocurrir también que aunque mi media y mi mediana sean muy parecidas, la distribución de mis valores sea muy homogénea al extremo superior y muy en el extremo inferior esto permitiría que la media estuviera en el centro al igual que la mediana porque se distribuían los valores la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo por lo tanto en este caso la muestra sería heterogénea aunque tuviera una media y una mediana bastante similares esto a lo que me lleva es a realizar otra serie de cálculos estadísticos como son las medidas de dispersión para asegurar que mi media sea representativa de mi distribución y no sea un valor muy alejado de los valores reales de mi distribución. Pero eso lo veremos cuando veamos la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Muchas gracias.